En este video vamos a avanzar sobre la construcción de la entidad a partir de su estructura geométrica. Para eso vamos a hacer un par de consideraciones previas. Aquí yo he dibujado un rectángulo y un círculo con las herramientas de construcción de rectángulo y círculo. Fíjense que cuando yo eh, seleccione esta entidad con esta herramienta, ¿sí? con este segundo puntero, que se llama Editor de Nodos de Trayecto o Tiradores de Control, fíjense la cantidad de vértices que aparece. Al dibujar un rectángulo con una herramienta rectángulo o un círculo con la herramienta círculo, se generan este tipo de entidad que no es directamente editable. Para que sea editable, debo venir a trayecto y decirle objeto a trayecto. Cuando yo lo he convertido en trayecto y lo selecciono con esta herramienta, fíjense la diferencia, ahora me aparecieron vértices que yo voy a poder deformar o que voy a poder modificar de distinta manera que como estaba recién. Lo mismo ocurre con el círculo, si yo lo toco con esta herramienta y no lo he convertido en trayecto, eh, ocurre esto, no lo voy a poder prácticamente deformar, entonces también debo decirle objeto a trayecto y si sí voy a tener los cuatro vértices. Vamos a comenzar entonces, esto lo voy a borrar y vamos a comenzar entonces a construir nuestra forma o mi forma en mi caso, eh, voy a tratar de, a través de la construcción de mi forma, mostrar una metodología posible para que ustedes puedan extrapolarla a la entidad de ustedes. Voy a comenzar haciendo un zoom, sí. y en este caso yo voy a comenzar haciendo un análisis. Si bien yo tengo eh, generados rectángulos y círculos que no son directamente editables, lo primero que voy a hacer, en mi caso, va a ser algunas operaciones de unión y de exclusión. Y al realizar esas operaciones de unión o de exclusión sobre figuras prehechas, se van a convertir automáticamente en trayectos. Por eso no los voy a convertir yo manualmente. Fíjense, lo que voy a hacer entonces es primero seleccionar mi rectángulo, y teniendo apretada la tecla Shift, Voy a seleccionar el círculo, teniendo las dos figuras seleccionadas, voy a venir a trayecto y voy a elegir unión, ¿sí? ahí esa operación ya me convirtió esto en un trayecto, ven que ya los aparecen los vértices de todo esto, bueno, ya uní, ahora lo que voy a hacer es hacer una exclusión, seleccionando las dos figuras, el círculo interior, y el contorno exterior y voy a decirle trayecto exclusión. bien Quiere decir que ahora, por ejemplo, si yo selecciono este contorno y lo pintara, ya está eh, formada esta entidad sin el círculo interior. Voy a deshacer con control Z. Muy bien, ahora lo que me queda es quizá lo que es un poquito más complejo, que va a ser cortar este contorno exterior en estos puntos que yo necesito. Voy a tener que cortar y eliminar este segmento y cortar y eliminar todo este segmento. Para eso voy a trabajar con esta herramienta que se llama editor de nodos de trayecto. bien Voy a seleccionar aquí ¿sí? y eh, voy a seleccionar eh, este vértice y este vértice, bien, y voy a decirle agregar o insertar un nodo. ¿Dónde lo voy a insertar? Exactamente ahí, bien. Entonces ahí tengo insertado un nuevo nodo. Ahora voy a elegir este vértice y este vértice teniendo apretada la tecla Shift, ¿sí? Elijo esos dos vértices y le voy a pedir al programa que rompa el trayecto entre los nodos seleccionados. Una vez que el trayecto está roto, yo puedo seleccionar este segmento y decirle al programa que elimine el segmento que yo he seleccionado. Bien, entonces de ese modo ya corté este contorno. Bien, este nodo que tengo acá, yo lo puedo eh, mover y llevarlo a este punto de la rejilla. ¿Bien? Entonces ya tengo ahí cortado. ¿Muy bien? Ahora voy a cortar este otro trayecto. Para eso, entonces, voy a elegir con la herramienta Editor de nodos y voy a elegir entre este nodo y este nodo y le voy a decir que quiero agregar un nodo acá y otro nodo acá. Para agregar esos nodos simplemente he hecho doble clic sobre el punto en donde quiero que se agregue el nodo. Bien, ahora voy a seleccionar este nodo, con Shift este otro nodo, y le voy a pedir al programa que rompa el trayecto entre los nodos seleccionados. Bien. Ahora voy a ir seleccionando aquí, y le voy a pedir que elimine el segmento entre los nodos. Bien, ahí lo tengo. Esto que quedó ahí, lo puedo eliminar. Perdón, pareciera que ha quedado un nodo ahí. Ese nodo lo debo eliminar con suprimir. Muy bien, ahora, ¿qué me queda? Tengo que generar estas, estos trayectos para unir acá y eh, recién me voy a poder deshacer de este triángulo. En este caso, antes de deshacerme de este triángulo, voy a elegir aquí, voy a hacer doble clic sobre este, este vértice y directamente lo voy a desplazar también podría haber hecho una operación como esta, pero esta, este camino es más sencillo. Ahora sí ya puedo eliminar este triángulo que fue eh, un auxiliar de construcción y lo que me va a quedar es unir con una con la, la pluma Bézier este vértice con este y este vértice con este. Para poder realizar eso eh, necesariamente voy a tener que desactivar la rejilla porque estos dos puntos no encajan en la rejilla entonces en este momento mi rejilla dejó de serme útil voy a venir a propiedades del documento y voy a decirle que desactive quitando el tilde de activado bien? muy bien ahora voy a elegir la herramienta Bézier y voy a venir desde, ven que ahí cuando arrimo aparece una crucecita que quiere decir que me está tomando el vértice hasta ese vértice, muy bien, ahí y luego desde este vértice hasta este vértice, bien, entonces ahí me ha quedado unido y si yo le hago un zoom a esto, Debería corroborar, lo que voy a hacer es modificar el espesor de esta línea para que también sea 0,20 y ver que realmente los vértices están unidos. Es decir, que si yo selecciono así, selecciono esto y selecciono esto, no aparecen dos vértices distintos, sino que se trata del mismo vértice. ¿Bien? Si ahora hago un zoom, bueno, a este también voy a reducirle el espesor, ahí lo tengo, y ahora tengo que unir, esto no está unido, si yo selecciono acá, ¿sí? O sea, parece que está unido, pero si toco acá y pinto, no está unido, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Tengo que seleccionar todo, seleccionar esto, ¿sí? Ahí. Y entonces voy a ir eligiendo así y le voy a decir al programa unir los nodos finales seleccionados en cada segmento. Y acá, lo mismo, le voy a decir unir los nodos y acá también tendré que decirle unir los nodos, y acá también tendré que decirle unir los nodos. Perdón. Algo pasó, a ver. decise porque se había modificado este trayecto, eso no debe ocurrir, entonces lo que yo tengo que hacer es seleccionar Seleccionar, con Shift, seleccionar acá. Luego seleccionar este nodo, ¿sí? Y ahí decirle unir. Bien. Y entonces sí, no se tiene que modificar lo que yo había previsto. Si yo ahora hago un zoom, ¿sí? Y tengo seleccionada mi figura, si esto está bien, cuando yo pinte el relleno no debería desbordar en ningún lugar con eso he corroborado control Z que ya está correcto ahora puedo seleccionar la figura elegir un color de trazo uniforme para todos bien incluido esto bien el mismo color de trazo y ya tengo mi entidad completa sí. Ya la puedo seleccionar y pintar con el color que yo quiera. Ya tengo mi entidad completa para continuar trabajando. Podemos darle archivo, guardar y se va a guardar en el formato nativo del programa que es SVG.